Pues he elegido este tema primero porque es sencillito, yo creo que está al alcance de, de cualquier principiante, no hace falta saber mucho. Es muy efectivo, un tema muy conocido y, y bueno, me lo sé, <risa> por tanto, esas son las razones por las que la, lo he elegido. Es un tema muy sencillito y eh, hay muchas repeticiones, hay alguna variación, pero básicamente se va repitiendo casi, casi lo mismo, casi las mismas partes se van repitiendo con variaciones. Vale, se basa mucho en la postura de los acordes, o sea, lo que es en sí el, el punteo, vamos a llamarlo así como los antiguos decíamos, el punteo, se basa mucho en la postura de un acorde, es decir, que la mitad de la, de la melodía, simplemente teniendo el acorde puesto, ya casi lo, lo tienes hecho. Bueno, vamos a empezar por parte. Primero la introducción. Bien, pues para la introducción, como decíamos, empezamos, os acordáis que era la menor, re, la menor, bueno pues vamos a coger estas dos notas de, del acorde de la menor, y hacemos... Al tirar, tengo que hacer que suene esta, la puedo hacer... O Si tengo una guitarra con palanca, y puedo tirar hacia atrás de la palanca, no hacia adentro, no hacia, dentro, no hacia digamos, el cuerpo de la guitarra, sino hacia atrás, también se puede conseguir ese, ese, ese, ese tono arriba. Vale. Y espero a que me haga el rítmico el acorde. Y hago. Y ahora no repito. Estas son iguales. Deslizo. Quinto, tercero, quinto. O. Oh. Lo repito otra vez. Y aquí hago una pequeña, una pequeña síncopa. ¿Vale? Me como aquí como medio... No sé, no, como no sé música, no sé lo que me como, pero es una síncopa. Repito. Pura ping, ton, ting. y ya empieza y nos basamos, seguimos basándonos en el acorde de La estas dos notas del acorde de La menor repito menor y hago, cojo estas dos notas del acorde de re menor. Y vuelvo a repetir lo mismo. ¿Vale? Entonces todo junto quedaría... Rápido para que vaya más rápido. Y vuelvo otra vez. Vale, y ahora viene una de las partes más importantes de la canción y que no, no, no creáis que es fácil, ¿eh? que son los caballitos, la cabalgada. Eh, entonces, nos vamos a ir al acorde fa, que es el que, el que vamos a poner, el acorde fa, que si os fijáis en la guitarra rítmica lo, lo pone en ese momento, y vamos a coger estas dos notas del acorde fa. Hay gente que lo pone así, ¿vale? Pero yo prefiero ponerlo así porque así si se me escapa una nota siempre estoy dentro de la, del acorde, que en realidad es lo que estoy tocando. Entonces lo que hay que hacer es... ¿Vale? Esto no se toca simplemente así al aire, no es, sino es porque se monta un pitote ahí de, de notas que se, que se quedan sonando. Voy a mover la cámara porque lo que quiero que veáis es la mano derecha. Entonces la mano derecha lo que hago es mutear, pero no mutear estilo, estilo palm muting de esto de los heavy. Sino mutear lo suficiente Para que no resuene, pero que suene ¿eh? No es tampoco poco fácil ¿eh? Este tipo de canciones son sencillas Pero no son fáciles No sé si, me, si queda, queda claro lo que quiero decir Es decir, que los detalles y las cosas Son los que hacen que suene o que no suene O que sea un churro Entonces Eso es lo que hay que hacer tú Conseguir que, que mutee, que mutee, mutee, perdón, mutee, qué cosa más rara que que muteen, que se silencien las demás cuerdas y, y, y que quede muteado, pues en vez de ponerlo aquí como lo haría un heavy metal, lo que hago es ponerlo justo en el canto aquí del puente, ¿vale? De manera que aún sigue sonando menos que al aire, que al aire me refiero que sin mutear. Eso permite que, que resuenen. Aquí lo estoy tocando sin eco, estoy a pelo. Pero si tuviera un eco, es lo que permite que resuene ese eco, que haga ¿Vale? Que es lo, otra de las partes chulas de, de la canción. Bueno, cortamos. Ahora vendría una parte, después de los caballitos, una parte melódica. De nuevo, nos basamos en acorde. Melódica me refiero a que, a que hay una melodía. La de. Nos basamos en el acorde de Fa, con estas tres notas del acorde de Fa, y hacemos... ¿Estoy poniendo un acorde de Fa? Vamos. Al aire, primera, tercera, quinto, y repito para atrás, ¿vale? Lo vuelvo a repetir... a la tercera al aire que por cierto está un poquito desafinada y ahora hago esto es deslizo desde la desde la cuerda, segunda cuerda tercer traste hasta el quinto pongo la primera en el tercer traste y ahora hago algo parecido del 8 Aquí hasta, hasta el 9, perdón, y aquí al 9, no, al 8, al 8 y aquí al, al 6. Mientras está haciendo. El... Ahí, ahora no me va a salir un, un 2 séptima. Vale, mientras está haciendo el 2 séptima, hacemos. esta parte entonces ahora volvería a repetir lo mismo La parte intermedia esa de los cortes, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Entonces ahí no, nos vamos a ir al corte de la, pero en vez de aquí arriba, aquí, aquí abajo. Y vamos a seguir haciendo caballitos aquí. Hacemos Exactamente lo mismo, pero moviéndome dos, eh, dos, dos cuerdas hacia, hacia, digamos, hacia las más agudas. Aquí. Aquí estaría en re menor. ¿Vale? Entonces es simple porque simplemente repito lo mismo. ¿no? pero si lo escucháis, eh, con, evidentemente la original está tocada con un estrato con palanca de trémolo y hace mete un acorde de la menor que con el trémolo y el, y el eco pues hace un efecto súper chulo para mi gusto. ¿vale? Es casi lo que más me gusta, la, mira que hay una chorrada con un templo, pues casi lo que más me gusta de la canción. Entonces repito esta parte, es la parte cortada tum, tum, tum, y hago otra vez me voy a re me estoy comiendo tiempo eh la menor y después de este la menor viene otra vez la, la melodía la melodía se intermedia igual repetir pero ahora aquí en vez de hacer lo que hacemos lo hacemos sobre en la tercera cuerda el traste 1 Caballito, y ahora viene una parte que quizás es de las más difíciles. Que es, además, suena súper chula con el eco. No aquí en esta grabación que yo he hecho, no, pero eh, con la grabación original y en directo con un estrato y bien puesto, suena súper chulo. Lo que hago es estilo: hago aquí un staccato acorde de fa, perdón, perdón, ahora no me acuerdo, si sí, ahí está bien, de fa, me voy a la, me voy a do, o sea, de fa, voy a poner así, he hecho en el vídeo, lo pongo así para que se vea mejor, ahí, lo me a poner así, y que no se vea ahí, el mástil nada más. O sea, un, un power chord, es decir, pisando la, la, la sexta y la quinta empezaría de nuevo otra vez y esto no lo vamos a repetir bueno, y esto es